link lim, líquenta muxe hilano pesacai, tu menim chie, su alma yubal tu menyuncha, nach kumanu coya buchufti final, mabe be calle hilacay, muyal, ku kolika, ku chuchutik eik, ku yensik chag,